eh, para que ah, eh, se presente a la justicia, que es lo más importante. De los y nosotros eh, eh, lamentamos ese hecho, nosotros nos no unimos al dolor que une esa familia, principalmente a nuestro compañero de alma, que es su tía, su tía, la teniente Minaya, y a su prima, que es la razo Minaya, que trabaja aquí en mi oficina. Desde el primer momento yo le di el pésame, no la acompañé en el, en, el, en el mortorio por situaciones ajenas a mi voluntad. Tú sabes que estoy un poquito quebrantado con un problema de la columna y he estado en reposo. Y... Pero ella sabe que estoy con ella. He montado comunicación vía chat y me ha solicitado un, un apoyo en, en ella estar cerca de su familia y le hemos dado todo el apoyo que yo necesite. Nosotros lamentamos esa pérdida de una dama. Yo considero que usted no tiene que estar obligado con nadie y para, usted no tiene que quitarle la vida a nadie, solo Dios le quita la vida al ser humano.